Hola a todos, bienvenidos una semana más a estos talleres de magia Y bueno, la semana pasada vimos dos juegos, dos retos Espero que hayáis estado practicando, que se hayan salido Y los retos, a ver si alguno de vosotros ha sido capaz de resolverlo Y si no, hoy explicaremos cómo se hacen eh, Tengo una buena noticia que daros eh, Dijimos que los talleres iban a durar dos semanas Pero se van a alargar una semana más Entonces esto acabará el 11 de abril El sábado este no, al que viene y bueno, lo de esta clase, pues voy a contar un poco qué vamos a hacer. Vamos a ver dos juegos. Uno, un juego de asaltantes, de bandidos. Y otro juego de una especie de ficha dominó así grande. Bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. Y luego tengo otros dos nuevos retos que uno de ellos a mí es el que más me gusta. Pero bueno, no digo nada más y adelante con la clase. Hola, os voy a contar una historia... Año, la semana pasada fue de una posada Esta vez es una historia diferente es de, de ladrones, de robos, de asaltantes <risa> Bueno, eh Y en este caso son cuatro asaltantes Que acaban de robar un banco Y lo que hacen es que se van A una a una casa, a un edificio A guardar los dineros Entonces el primer as Se bajó al sótano Ahí queda bien perdido A guardar el dinero El segundo as también bajó con él y el tercero les acompañó. El último se quedó arriba vigilando por pues, si venía la policía. Y claro, la policía llegó, se escondió, empezó a buscar por el edificio y empezó de abajo hacia arriba. Pero no encontraron rastro de los asaltantes. ¿Y por qué? Porque en las de rombo les avisó y le dijo, es correr, correr, que viene la policía. Y ellos subieron corriendo y se fueron por la azotea antes de que les pillase. ¿Os ha gustado el juego de los asaltantes? Bueno, esto lo conté con un secreto. La cosa es que cuando tú muestras las cuatro cartas y dejas encima de la baraja, no tienes cuatro cartas. Tienes cuatro cartas más tres cartas escondidas detrás de la baraja. Me la voy a dejar cara arriba porque sería mejor. Ahí están. Son tres cartas, pues indiferentes. Estas tres. Te dejas. Tal que así, detrás. A ver, me imagino que sea mejor, ahí está. Detrás de los ases tienes tres cartas escondidas. Pero claro, desde adelante tú no lo notas. Solo notas si te pones detrás porque se ve ahí que están en horizontal. Entonces, mira, La voy a dejar bien. Ahí están. Entonces tenemos tres cartas en horizontal y tapados por los cuatro ases. Entonces, cuando estás contando aquí que son cuatro asaltantes que acaban de robar un banco, lo que haces es juntar y cuadrar los cuatro ases con las cartas. Entonces tenemos una, dos y tres cartas distintas arriba y abajo los cuatro ases. Me voy a repetir. Tienes estas tres cartas. Voy a dejar acá arriba para que sea se mejor. Tres cartas distintas y los cuatro ases, entonces cuando cuadras cuadras con las tres cartas distintas arriba entonces te quedan una, dos y tres y seguido de los cuatro ases entonces lo tienes que cuadrar bien y dejarlo encima de la baraja sin que se vea tienes que dejarlo rápido para que no se vean que dejas un montón que si lo dejas así lo va a coger Ti, ti, ti, ti, ti. si no lo dejas cuadrado pues a lo mejor la gente puede intuir, puede contar que en este taco hay más de cuatro cartas entonces lo dejas, cuadras bien y ahí no se nota la diferencia si has dejado 3, 4 o 5 entonces ahora tenemos arriba de la baraja una, 2 y 3 y cuatro ases. entonces ya cuenta la ya cuentas que el primer as se va y baja al sótano a perder, de, a guardar el dinero el segundo as, que es otra carta distinta, la guardas también diciendo que va a guardar el dinero. Y el tercer as, que es otra carta distinta. Y esta carta sí que es un as de verdad. Entonces este as le dejas arriba. Y lo que viene ahora son los tres ases que tenemos. Entonces ya solo tienes que dejar la baraja, contar la historia que viene la policía, que el último as les llamó y al final muestra los ases que suben por la azotea y se escapan con el dinero. Os voy a enseñar un juego chulísimo. Necesitáis un papel y dibujarle un punto negro en este lado. En el otro lado del papel necesitáis dibujarle cuatro puntos negros. Y en el otro lado, tres puntos negros. Y en el otro lado del papel, seis puntos negros. Y de esta forma podéis enseñar que tenéis uno, cuatro, tres y seis puntos en el papel. Pues vamos con la explicación, a ver, la verdad es que no tengo un papel mágico con infinitas caras Lo que tengo es un papel con dos caras, pero con esta distribución de puntos Entonces, lo que tienes que hacer es jugar con estos puntos y al final Da das la sensación de que vas enseñando uno, tres, cuatro, seis y, y ya están, los seis puntos que enseñas Entonces, mira, os enseño cómo funciona Tú, desde esta cara, tenemos que tener dos puntos negros si tapas este punto de abajo, da la sensación de que estás tapando, o sea, da la sensación de que tenemos uno, y es verdad. Pero al darlo la vuelta y tapar la nada, da la sensación de que tenemos uno, dos y el tercero que está tapado, pero en verdad no hay ningún punto. Lo mismo pasa en el otro lado, en el otro lado tenemos cinco puntos, que tú cuando tapas aquí, da la sensación de que tienes seis por el hecho de que estás tapando, pero en verdad no hay nada, y si tapas aquí da... La sensación de que hay cuatro. Y esto es todo porque nuestro cerebro asimila eh, y rellena los espacios en blanco. Entonces, tú cuando vas enseñándolo, pues tienes... Enseñas en este lado uno, en verdad tapas el punto negro. En el otro lado enseñas que tienes cuatro, pero en verdad tapas este punto negro. Desde el otro lado, ahora ya tapas aquí, en verdad, el espacio en blanco y da la sensación de que hay tres. Y en el otro lado tapas el espacio en blanco también y da la sensación de que tienes 6. Eh, y esto es todo. Ahora os enseñaré la vista desde el mago, para lo que ve el mago, para que veáis cómo hay que poner las manos y cómo hay que girar papel para que dé la sensación de que tienes muchas caras en tu folio. Pues mirad, la vista del mago lo que ves es esto. Tenemos el papel con los dos puntos hacia abajo y con la mano derecha tapamos el punto de abajo, ¿vale? Entonces lo damos la vuelta. En este lado estamos viendo los seis puntos. Pues con la mano izquierda tapamos el punto de la izquierda tal que así y volteamos la mano. Ahora, en esta posición, con la mano derecha tapamos como si hubiese un punto aquí y volteamos. Y ahora tapamos con la mano izquierda en este lado y volteamos. Es decir, repito, tapamos el punto... Tapamos el punto, tapamos como si hubiese un punto y tapamos como si hubiese un punto. Pues vamos allá con la resolución de este acertijo. Los dos vasos, tres vasos y el billete. ¿Habéis sacado? ¿Ha costado? ¿No? Bueno, ya va. Lo que hay que hacer es coger el billete y doblarlo en acordeón, tal que así. A ver, vamos a apartar un poco esto que se vea bien. Aquí, irlo doblando en acordeón. Con esto se consigue que el billete tenga una rigidez que sea capaz de soportar el peso del vaso. Ahí está, último doblez. Perfecto. Y ya con solo estos dobleces, fíjate, dos vasos, el billete y el tercero en equilibrio. En una Enhorabuena los que habéis conseguido. ¡Chao! Pues la solución a este acertijo es el siguiente. ¿Habéis conseguido meter la cabeza dentro del papel? ¿Sí? ¿No? Bueno, lo voy a explicar. Necesitáis coger un papel y doblarlo por la mitad. Tal que así. Y ahora, por la parte donde está el, el doblez, vamos cortando y haciendo tiras tal que así. Ahí está hasta el final. Y tenemos el papel, hay que ser bien con tiritas. Apartamos las de los extremos y el resto cortamos la parte de arriba. La parte del doblez. Ahí está. hasta el final entonces tenemos estos dos extremos normales y los del centro cortados damos la vuelta al papel y desde este lado donde está el, el doble donde todavía no hemos donde está la apertura donde todavía no hemos cortado hacemos cortes que, que se vea bien de cerquita que lleguen hasta por el centro de lo que hemos cortado antes más o menos ahí hasta el extremo sin pasaros ahí está un corte por cada cuadrado de antes ahí está y ahora ya solo queda abrir el papel y ahora sí ya podéis meterlo por la cabeza Mi reto para la siguiente semana que consigáis es el siguiente, una moneda, un vaso, una tarjeta y yo tengo un cigarro, pero puede ser cualquier cilindro, cualquier un cilindro de papel o cualquier cosa que tengáis en casa, si es un cigarro mejor, pero si no vale cualquier cosa, entonces necesitáis eh, poner el vaso encima la tarjeta, el cigarro y la moneda en equilibrio tal que así. El objetivo es el siguiente, que caiga, como hemos dicho, la moneda dentro del vaso, pero sin tocar nada, y solo tiene que caer la moneda, no el cigarro, no la tarjeta, solo la moneda en el vaso, que acabe tal que, así, sin tocar nada. Pensar, pensar. nos vemos el próximo sábado. Mira, para este siguiente reto necesitáis un papel y dos monedas. Una que sea bastante grande, por ejemplo, de 2 euros o un euro. Y la otra que sea pequeñita, en mi caso yo tengo de 2 céntimos. Así que una que sea claramente diferente de tamaño una con respecto a la otra. Te vais a coger la moneda y vais a dibujar el borde en un papel. Así, mira, lo voy haciendo yo también. Ahí está... perfecto está más ok. Una vez que tengáis hecho el, el borde, lo vais a recortar, ahí está, hasta el final, entonces el resultado es que vais a tener un agujero del tamaño de una moneda de dos céntimos y vais a tener que meter en ese agujero la moneda de dos euros. Obviamente la moneda no entra. Entonces tenéis que meter esta moneda dentro del papel del agujero sin que este agujero se rompa, ni el papel se raje, ni nada. pensar Y el sábado que viene damos la solución. Y hasta aquí nuestra segunda clase. Espero que os haya gustado aún más que la primera. Y nada, pues a ensayar, a pensar esos retos, y la semana que viene nos vemos si damos la solución. Así que buena semana, hasta luego.